Bueno, muy buenas noches a todos y todas las personas que nos están escuchando esta noche. Eh, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otra charla. Hoy tenemos conectado a, a invitado a Ricardo Sabogal. Eh, Ricardo Sabogal es exdirector de la unidad de restitución de tierras. Eh, exalcalde de San Bernardo, un municipio de Cundinamarca. Muy buenas, muy buenas noches, Ricardo. Encantado de tenerlo esta noche acá. Hola, Chamid. Encantado, encantado de estar aquí con usted en este canal. Y bueno, encantado de hablar de, del tema que más me apasiona, el tema rural, que me gusta mucho. Listo, de una. Pues entonces empecemos a hablar. Eh, esta charla de hecho la, digamos, la, la, la organizaron eh, jóvenes de San Bernardo, o sea, la hicieron posible jóvenes de San Bernardo, jóvenes que, que pues, están precisamente preocupados por eh, cuáles son las, perspe las perspectivas de la, de la ruralidad en Colombia en los próximos años, eh, y pues que tiene muchísimo, muchísimo que ver con, pues, con quién va a ser el próximo presidente de Colombia, y cuáles son las posibilidades para los años que se vienen. Pero antes de llegar allá, pues hay que hablar para los que no, para quienes no saben, pues quién es Ricardo Zahogal, ¿sí? Eh, ¿Dónde estudió? Eh, ¿Cómo es que termina convirtiéndose en alcalde del municipio de San Bernardo y por qué? Pues, Samit, yo soy soy San Bernardino, yo nací en San Bernardo, Cundinamarca, pues eh, en el año 1972. Mi papá y mi mamá son sanbernardinos también, eh, criados allá. Uh, estudié en los colegios públicos del pueblo. Me gradué en el colegio de bachillerato. De ahí salí para la Universidad Nacional, me formé como abogado. Mm, luego estudié en la Universidad de Los Andes, una, una especialización en economía. Y luego estudié en la Javeriana, una maestría en estudios políticos que, que me está Nunca hice la, la tesis, pero la, la cursé toda. Y, y en la vida pública, ¿qué he hecho? Yo fui concejal en mi natal municipio, en San Bernardo. Por en el año 97, yo creo que del, salí del, de la nacional en el año 96, y en el 97... Eh, fui elegido concejal, era el concejal joven del municipio, con eh, la máxima votación, nada más, muy, muy, muy chévere, eso me, me llena mucha satisfacción. Y luego me eligen de alcalde, eh, yo me postulo en el 2007 a la alcaldía y me eligen de alcalde, estoy desde el año 2001 hasta el 2003 como, como alcalde del municipio, salgo en el 2003 de la alcaldía. Y en el 2004 empiezo a trabajar para un programa que financiaba el Banco Mundial que trabaja temas de, de tierra, mercado de tierra, y los problemas de, de la formalización o de los derechos sobre la tierra más bien, porque los campesinos no tienen títulos de propiedad. En ese momento el tema de desplazamiento era muy fuerte. Estamos en el 2003, 2004, en un pico de desplazamiento altísimo. Entonces, ¿qué está pasando con esa tierra? ¿Quién está sacando a los campesinos? ¿Quién se está quedando con esa tierra? ¿Qué pasa con los derechos de propiedad de esas comunidades que se están desplazando? Y ahí nos dedicamos a estudiar un, un tiempo como desde el 2004 hasta el 2010. En el 2010 arranca el presidente Santos su, su mandato y a mí me, me nombra como director de la unidad de restitución de tierras. Eh, y ahí duró todo el gobierno Santos en, el, en, el, en, el, en la unidad de restitución. Yo había estado también detrás de la formulación de la ley, yo apoyé en su momento al Partido Liberal y en especial a Juan Fernando Cristo en la elaboración de la ley de víctimas y restitución de tierra. Nosotros habíamos hecho el componente de restitución. Entonces, cuando llega Santos también lo apoyamos al, al gobierno en ese momento para, para hacer la, lo que luego sería la ley de víctimas. Luego el apoyo me dice, bueno, usted que ya trabajó en la formulación, ahora vamos a la aplicación... Y ahí me dedico todo el gobierno Santos a, a armar la institución que luego sería la unidad de restitución de tierras y a estar por todo el país con, la, con, los, con los campesinos que habían sido obligados a abandonar sus tierras o que los habían despojado sus tierras, los, los actores armados violentos o mucha gente que está detrás de los actores armados, es que eso, eso no es tan blanco y negro, hay mucha gente que, que se ha usufructuado de la guerra, que se ha beneficiado de la guerra, entonces ahí estuvimos trabajando en eso. Ese soy yo, Chanil. Bueno, muchísimas gracias por ese recorrido. Yo creo que eh, es interesante que haya sido alcalde en esa época de San Bernardo, porque yo me imagino que en estos últimos 20 años, eh, pues la situación por lo menos de, del campesinado en Colombia, por lo menos ha cambiado, digamos, el país ha cambiado en estos últimos 20 años en muchas variables, pero... Eh, ¿Usted qué podría decir? O sea, siendo alcalde de San Bernardo, eh, a qué se enfrentó como institución y como autoridad para los campesinos ¿Y, y cuál es la situación actual si lo comparamos con lo que está pasando hoy en día. Mire, yo el análisis que yo hago de cuando yo fui alcalde y luego conociendo todo el país en temas rurales, porque de hecho luego de salir de la alcaldía me dediqué a estudiar el tema rural en todo el país y a trabajar en temas rurales con campesinos. Pero lo que yo veía en, en, en, en San Bernardo en ese momento, ahora no es que haya mejorado, sino que ha empeorado. O sea, yo no, yo no veo una mejoría y, y voy a hablar de varios aspectos. Eh, uno, nosotros en, en, en el municipio siempre tuvimos problemas de comercialización de la producción, o sea, eh, problemas en la intermediación. Eh, problemas cuando había sobreproducción de algún, de alguna, de algún producto que se, que se daba en San Bernardo la comercialización o, o los precios, la caída en los precios había otro problema, era el, el valor de los agroinsumos en ese momento era alto, ahora es estratosférico ahora es una cosa que hace inviable la agricultura A, aunque dicen no, que la, el, el agricultor en ese momento tiene buenos precios eso es relativo porque tiene menos precios, pero igual los costos de producción se le incrementaron también de manera absurda, se subió mucho, y también hay otro, otro, otra talanquera, una trampa de pobreza muy fuerte que es que los los campesinos no tienen títulos de propiedad en mis tiempos, ese era un problema, hoy es un problema, ayer fue un problema, es un problema grande, el campesino no tiene títulos de propiedad, acceder a un título de propiedad, le es muy costoso, la justicia es costosa, desmorada, es desmorada. Y hoy sigue siendo el mismo problema. Y en municipios como el nuestro también ya tenemos un problema de microfundio. O sea, uno ve ya que hay mucho campesino con muy poca tierra, ¿no? que para producir eh, y romper trampas de pobreza no es fácil. O sea, uno, uno vive dignamente en el campo cuando tiene un área de tierra eh, viable que le pueda generar un buen retorno. Hoy en mi municipio y todo el Sumapas, y yo creo que una buena parte de Cundinamarca tiene esos problemas. Y es que poco a poco se ha ido, eh, se ha ido subdividiendo la propiedad, generando unos microfundios que lo que generan es pobreza. Entonces, esa situación de, de, de hoy es parecida a la de hace 20 años cuando yo era alcalde, pero, pero tendiendo a, a empeorar. Y desgraciadamente no ha habido políticas públicas dirigidas al campesino que le beneficien, o sea, yo no, yo no veo la verdad, y eso yo trabajé con el presidente Santos en, en, en un tema muy especial que era la restitución, pero en el tema grande de campesinos yo no, yo no vi grandes transformaciones o políticas que por lo menos cambiaran la, la vida de los campesinos de nuestro país. Sí, si no estoy mal, su merced siendo alcalde le tocó eh, desplazarse del municipio precisamente por el conflicto armado. Eh, eso. Por lo menos eso cambió, o la situación del conflicto armado sigue igual. Ah, no, son dos temas difíciles. Sí, claro, San Bernardo, cuando yo arranqué la, la alcaldía, era un tema eh, muy complejo en orden público. Eh, la guerrilla de las Fara hacía presencia muy fuerte, eh, y eso se lo debemos... Eh, a lo que se llamó la zona de distensión del presidente Pastrana. Cuando el presidente Pastrana arma la zona de distensión abajo en el, en el, en el Caguán, las guerrillas se, se suben a esa parte de Cundinamarca y es era como la llegada a Bogotá. Eh, y en ese momento fue que la guerrilla en San Bernardo uh, eh, hizo una presión muy fuerte, y no solamente en San Bernardo, en todo, en, todo el, en todo el Sumapaz. Luego de, de, de, de ese... En política, yo creo que desafortunada, o no sé si también tocaba transitar por eso para llegar a otras políticas, eh, entre la arremetida, fuerza, eh, arremetida fuerte de, del gobierno con, con el presidente Uribe, y ahí hay eh, obviamente una confrontación muy fuerte donde, donde perdieron la vida mucha gente, mucha gente salió desplazada también ahí, yo estoy ahí de alcalde, yo salgo desplazado, eh, por la confrontación tan fuerte que hubo, hoy de ese municipio duro, diezmado, achantado, hay muy poco, ya la gente está en sus tierras, está trabajando, está tranquila, y para mí eso es una enorme satisfacción. Entonces me imagino que durante el gobierno Uribe, eh, bueno, como es el lapso entre, entre la alcaldía de San Bernardo y la llegada a la dirección de la, de la unidad de restitución, eh, pues fue que se involucró a fondo en ese tema, en el tema de, de cómo restituir tierras y de qué manera eh, ¿el, el interés venía desde antes o, o, o llega ese tema después de la alcaldía después de la experiencia en la alcaldía yo tenía formaciones ¿eh? yo soy abogado de derecho privado a mí me gusta el derecho privado el tema de derechos de propiedad me parece muy, muy interesante y era un interés personal de toda la vida tenía, me gusta la economía yo estudié economía y me gustaba mucho. Entonces, mirar qué pasaba con el mercado de la tierra, las, los, los factores que distorsionaban el valor de la tierra. Eh, y llegué al tema por, porque me gustaba, la verdad. O sea, yo llego ahí, me meto, participo en, una, en un proceso de selecciones que abrió el Banco Mundial y pues tenía el conocimiento y el perfil que estaban exigiendo y pasé, fui, fui el mejor entrevistado, entonces por eso que para trabajar con, con ese programa y, y ya en el programa pues obviamente me hice toda el, toda la, todo el curso y se fue en, temas, en temas agrarios y, y llegué, con le dije, a ser el director de la unidad de restitución Hay algo que su merced comentó ahorita que me parece importante sobre todo para las personas que estén viendo en estos momentos la entrevista o las que lo vean en los días siguientes y es que su merced mencionó que eh, detrás del despojo de tierras, pues hay diversos actores y organizaciones. Normalmente, pues, no sé, mucha gente en este país cree que los únicos responsables de la, del despojo son grupos guerrilleros y, y pues sería importante, pues, aprovechar y explicarlo. Finalmente, cuando uno habla de diversos actores, de qué clase de actores está hablando que son responsables del despojo de tierras en este país y por qué cuando nosotros arrancamos el, a estudiar quién se quedaba con la tierra, por qué salía el campesino, quién lo sacaba, qué interés tenía, empezamos a encontrar varias, como, varias eh, móviles que, que, que hacían que a una persona la sacaran de, de, de una zona. Una primera, para ponerlo en términos de guerra, teatro y guerra. Entonces... Ese es un, tema, un teatro de guerra entre las, la guerrilla y el Estado colombiano, o entre los paramilitares y la guerrilla, eh, dependiendo la zona del país. Entonces Era confrontación, necesitamos este espacio, y, y, y era un, porque era un sitio estratégico, y ahí salía la gente. ¿El actor armado se quería quedar con la tierra? No. ¿no? Era un tema neto, era un corredor de movilidad, y ahí habían campesinos y ahí salían. Pero empezamos a encontrar otras zonas donde nosotros no veíamos eso. Pero, pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Porque están sacando a, a estas comunidades, si no es un corredor de movilidad, pero en los suelos eran muy fértiles. Voy a poner, ejemplo, Córdoba, unas tierras muy buenas. Pero ¿quién saca a los campesinos de esas tierras? Si no no tiene nada que ver ni con cultivos ilícitos, ni con minería ilegal, ni no hay minas. Entonces ahí era temas de fertilidad del suelo. ¿Quién se quería quedar con eso? Desgraciadamente eh, los peces grandes, a los chiquitos, entonces el gran finquero, el que podía pagar la cuota, el que, el que financiaba la estructura paramilitar, entonces se enamoraba de esas tierras, y se inventaban cualquier cosa, entonces esos campesinos eh, pobres son guerrilleros, ese era el mote de siempre, esos son guerrilleros, entonces toca sacarlos, y y, y con eso todo un discurso de que esos campesinos eran guerrilleros y mentira, era, era falso, lo que querían era robarse esas tierras para cogerlas. Y uno lo va, y uno ve esa situación en los departamentos del norte del país, básicamente, lo que es en Córdoba, Sucre, Cesar, Magdalena, comunidades campesinas que sacaban para quitarle la tierra. Y les echaban el, el, el arma toda la película, que eran guerrilleros, pero nada, o sea, la guerrilla ni siquiera estaba o sea, cuando, cuando, cuando lo sacaban. Y había otras zonas donde intereses ya geoestratégicos de, de empresas muy grandes, que querían hacer grandes inversiones. Entonces, la gente salía, salían desplazadas, eh, y de pronto no era que la empresa se, que las hubiera sacado o hubiera ayudado para que las sacaran para nada pero eh, al ver esa oportunidad de unas muy buenas tierras y comunidades que se han desplazado y entonces decían, esta tierra está muy buena y los campesinos están ya metidos en familias en acción y están en los corredores de miseria de Cincelejo o, o Cartagena o Barranquilla, dejémoslos allá y le damos más bien el chequecito de cada mes y la tierra de ellos la cogemos la cogemos y hacemos una gran inversión y hacemos que esto nos genere unos grandes rendimientos, entonces uno ve eso por lo menos en Monte de María donde las comunidades... Eh, donde desplazadas en un momento de guerra muy violenta y luego llegaron cuatro empresarios a cogerse esa tierra eh, eso también, también lo vimos y, y, y en zonas de guerrilla también vimos eh, el, el fenómeno de control territorial entonces todo el que no es afín a mi causa yo lo saco entonces si había un campesino que no eh, con estar con el grupo guerrillero de la zona, lo sacaban, lo sacaban eh, y ponían familias campesinas afines a ellos. Había un control territorial. Eh, Ricardo, le, le quiero decir que su merced es Mercedes bien famoso. Aquí hay conectadas en estos momentos, viernes a las ocho y media de la noche, más de 26 personas eh, viéndonos en estos momentos. Carlitos Velázquez dice: Buenas noches, señor Sabogal. Un saludo desde la vereda Andes de San Bernardo. Eh, Marta Lucía Sarmiento, eh, Marta, Marta Sarmiento desde Mosquera. Buenas noches, Dios lo bendiga. Eh, Junfre y Franco, eh, grandes líderes que han posicionado al municipio a nivel nacional. Gracias, Ricardo, por ese excelente trabajo en restitución de tierras. Eh, su merced convoca mucha gente. De, de cundinamarca en estos momentos para escucharlo y eso es bien interesante entonces estábamos hablando de, de su diagnóstico sobre la restitución de tierras eh, entonces nos contaban que trabajó con juan fernando cristo eh, en la ley de restitución y llega a la unidad de restitución de tierras si no estoy mal estuvo como siete años le le, le tocó precisamente armar la institución pero a qué se enfrentó entonces a la hora ya de dirigir la unidad y, y pues todo lo que significa armar casi nada sino una unidad encargada de intentar resolver un problema angular del conflicto histórico de este país pues chamiro o sea primero armar una institución no es fácil o sea hacer una institución que permita Tener presencia en todo el país, nosotros teníamos yo creo que cerca de los 5 mil funcionarios. Se puede imaginar, eh? San Bernardo tiene 12 mil, 15 mil habitantes. En el último centro de esa puede cerca de los 15 mil. Eh, pues tenía más o menos la tercera parte de mi pueblo regada por todo el país con profesionales trabajando a lo largo y ancho, trabajando por los campesinos, formar a la gente. Eh, para que a la hora de entrar a, a, a trabajar con los campesinos, eh, pues, tuvieran la sensibilidad y poner a producir a la gente, que es un tema muy interesante. Yo hace un tiempo hablaba con comunidad, con amigos míos muy cercanos a, eh, en San Bernardo, pues por mi tema de alcaldía, yo tengo mucha cercanía con, con los campesinos de mi pueblo. Yo les decía, mire, yo tuve la experiencia de... Poner campesinos a producir en otras partes del país. Y siempre les he dicho: eso no es con discursos. Uno no, uno no le ayuda a un campesino con discursos. No, esto es con cosas y es con plata. Yo le dije: yo, nosotros logramos en el Magdalena hacer que campesinos exportaran, pero con plata. O sea, un campesino sabe hacer sus cosas, o sea, voy a poner en el caso de mi pueblo de San Bernardo, yo creo que allá la, la, el trabajo, el campesino es un trabajador, además es una bendición muy buena y es agua, usted, cuando uno tiene agua usted produce, así sea el peor suelo usted lo se producir porque tiene agua, San Bernardo hay agua, es una fortaleza muy grande, y le decía al, al pueblo, a mi pueblo venir a echarle un, un rollo de que le voy a capacitar, le voy a dar asistencia técnica y a lo último le doy tres centavos para que compre una gallina y un marrano. Pues, la gallina la matan en, en el siguiente fin de semana cuando alguien cumple años y el marrano en diciembre. Eso no, eso no transforma realidades. Nosotros en restitución de tierras probamos que era posible a sacar a, a campesinos de condiciones de pobreza, pero era con plata. o sea, Les poníamos en una cuenta más o menos yo me recuerdo, unos 30 millones de pesos, con esos 30 millones de pesos les decíamos, bueno, vamos a enseñarles a administrar la plata, porque el campesino, aunque la sabe, pero a veces no, el campesino ha estado obligado toda la vida a sacar prestado eh, ante el banco o caja agraria, y eso cuando tienen acceso al banco, la otra es a, al vecino que le cobra intereses, el tendero que le cobra más caro el mercado, entonces, toda la vida ha vivido al debe pagando eh, intereses y viviendo subsistiendo. Entonces, si yo le pongo tanta plata en un banco, pues el campesino tiene una nueva realidad y en, y en restitución de tierra lo hicimos así. Ah, empezamos a enseñarles cómo manejar esa plata, cómo conseguir buenos precios cuando usted paga de contado y empezamos a enseñarles a comercializar. O sea, no sea pendejo, venda de esta manera mire, sus lulos son muy buenos, no se los entregue al intermediario, usted puede llegarle a una, a una, una, una cadena más arribita o un paso más arriba, no le va a no, al gran productor o al, o al gran distribuidor o al exportador, Llegue al exportador, entonces empezar como a enseñarle eso. Y lo último que hicimos fue, o los organizamos y los pusimos a exportar. Yo les decía en San Bernardo hace unos, unos meses, San Bernardo ahorita se está volviendo en un emporio, San Bernardo y PAN, el tema de aguacate, yo les decía, ¿por qué? ¿Por qué no hacen una empresa? O sea, yo la verdad se lo digo, a mí, a mí me dicen, no, que hagamos una asociación, no, yo no quiero asociaciones, o sea, asociaciones de beneficencia, no, hagan una empresa y una empresa para que todo el mundo gane, o sea, donde los que se asocian tienen un aguacate de muy buena calidad, exporten ustedes mismos, eso no tiene ninguna magia, no tiene ningún problema, eso es, se consigue la asistencia técnica y usted puede exportarlo. Nosotros en restitución de tierras exportamos café en el Magdalena, en Nariño, en varias zonas del país. Les decía, en San es posible que uno pueda hacer una exportación, pero obviamente toca gente que se una y gente que ponga plata, porque cuando la gente pone, siente su bolsillo y la cuida. Pero si es una asociación donde ponemos 10 mil pesos cada uno, pues eso no, no genera mayor compromiso. Entonces, todo ese, ese, ese conocimiento lo adquirimos en restitución de tierras. O sea, nosotros logramos en restitución de tierras, coger campesinos, devolverlos a su tierra, darle dinero para que salieran adelante y muchos de ellos exportaron. Es una, una, uno de los proyectos bonitos del presidente Santos. Yo creo que eso nos salió, salió bien. Pues en este, en, este, en este periodo no ha tenido una continuidad como la que tuvo con el presidente Santos desgraciadamente eso se congeló, no, no avanzó al, al ritmo que uno hubiera querido. Esperemos que en el próximo gobierno, que esperemos que sea el, el presidente eh, Gustavo Petro para impulsarlo y que ojalá eso continúe el ritmo que llevaba con, con el presidente Santos. Pues yo estaba revisando como unos balances de, de, de lo que se hizo en esos años en la unidad de restitución de tierras, porque es verdad, digamos... Eh, eso no se puede comparar con estos últimos cuatro años, digamos que la, la, la orientación política de este gobierno ha sido otra. Eh, pero más o menos, bueno, no sé, puede que yo esté equivocado, pero siento que, que, que los objetivos fueron demasiado ambiciosos. O sea, cuando uno revisa se hablaba de como 6 millones de hectáreas para restituir y en esos años se restituyeron, si no estoy mal, si acaso un poco más de 200 mil hectáreas. Eh, fue, ¿Fue que los objetivos fueron demasiado ambiciosos o más bien eh, se, primero había que montar la institución y el problema es que no, se, no hubo el tiempo para, para alcanzar esos objetivos? No, Chamil, no fue eso. Eh, ahí hay un problema de cifras eh, y eso lo, lo, lo aprovecharon una ONG para, para sobredimensionar sobre el problema Colombia tiene cultivadas desde la Guajira hasta el Amazonas 7 millones de hectáreas. También si usted ha estudiado el tema agrario, yo creo que usted lo sabe, 7 millones de hectáreas. ¿De dónde saca usted que se robaron 6? O sea, a ver, o sea, pongámosle lógica a esto. ¿eh? O sea, no, no, eh, eh, no es así. Carlos Lleras, en la reforma agraria que yo creo que la única reforma agraria que, que ha habido en el país que no alcanzó a ser una reforma agraria aunque se, desgraciadamente se frustró en el pacto de Chicoral o sea, lo, lo que se estructuró con la ley 135 llegó a un millón de hectáreas un millón de hectáreas restitución de tierras en los cuatro años de Santos ante los jueces cuando nosotros salimos había un millón doscientas mil hectáreas un millón o sea para que dimensionemos que es un millón doscientas mil hectáreas, los, los departamentos del eje cafetero tendrán un millón de hectáreas, o sea, de lo que es Quindío, Rizaralda, eh, se me olvida el otro departamento de Pecado, o sea, ¿ah? eh, tienen, tienen eso, o sea, o, o es más o menos la mitad de Cundinamarca, o sea, para que dimensionemos de qué estamos hablando cuando hablamos de un millón de hectáreas, porque uno a veces, un millón, ¿qué es un millón? Si uno no sabe qué es un millón, pues les cuento, un millón de hectáreas es como la mitad de Cundinamarca. Entonces, eso se dejó ante los jueces de restitución. Hubo un problema, ya le digo, de cifras, y eso generó ruido y eso no dejó brillar un poco la política en ese momento. O sea, siempre nada, ah, es que se robaron 7 millones de hectáreas. Pero, por el amor de Dios, si tenemos cultivadas siete. O sea, a todo el mundo le robaron la tierra, no, no, eso no es así. Pero decir que se robaron 2 millones de hectáreas es harto, es harta tierra. O sea, es, es mucha tierra. Es Como les dije, eso es dinamarca. Bueno, eh, hay otros comentarios, Lucero Agustín desde Portones, gracias por trabajar en beneficio de los sectores campesinos, eh, Alejo Quevedo dice, vamos que vamos, 100% guatileros, Gabriela Cantor Rojas dice, se trabaja siempre por el mejoramiento, eh, Sergio Cortés comenta, eh, la organización en torno al recurso vital agua es totalmente necesaria para entender las dinámicas agrícolas y de desarrollo. Y Ernesto Marín tiene una pregunta para Ricardo. Hola Ricardo, ¿la UAF se convierte o fue un problema para la restitución de tierras? Y es así, ¿cómo solucionar este impasse? Ah, para poner en contexto a la gente que es una UAF, la, es, es, el concepto es un concepto agrario, unidad agrícola familiar, que el concepto es lo más de bonito, es la cantidad de tierra necesaria para que un campesino pueda producir la manutención del mismo y un excedente cal, capitalizable, me explico, o sea, para que un campesino pueda vivir dignamente y además tenga ahorritos que pueda eh, meter en el banco. Eso está estimado más o menos en 2.5 salarios mínimos. Ese es un concepto muy bonito, pero, pero es difícil de, de aplicar en la realidad de nuestro país. Eh, primero, zonas como donde hay microfundio, voy a dar un ejemplo, Cundinamarca no tanto, tan, tan acentuado como en Nariño o en Boyacá, es complejo llegar a la UAF como es, y, y, y llegar a una UAF significa que uno tendría que reconformar eh, el, el, el poblamiento campesino, o sea, voy a ir a mi pueblo en San Bernardo, en San Bernardo la UAF debe estar alrededor de los 8 o 12 fanegadas, creo, si no estoy mal, no sé si ha cambiado. Eh, preguntémosle cuántos campesinos tienen una UAF en San Bernardo. Ahora, hay una idea que hemos estado discutiendo con algunas personas que están ahí trabajando el tema técnico en, en el proyecto de Gustavo Petro. Y es, en algunas zonas del país hay que... Hay que pegarle fuerte al terrateniente y obligarlo a que produzca o ponerle unos impuestos bien caros para obligarlo a que venda y entreguémosle a campesinos sin tierra. Pero también en aquellas zonas donde hay mucho microfundio, se ve, debería haber una política de Estado, y se, lo hemos estado discutiendo mucho, que permita que el Estado compre, compre predios para rearmar unidades agrícolas viables. Ese es un tema que hay que estudiarlo, porque una trampa de pobreza precisamente es tener muy poquita tierra. Y como lo pregunta Ernesto, a quien le mando un saludo, si sí, la UAF es, es, es un tema complicado, eh, complejo, en restitución de tierras, eh, yo tengo que devolver la tierra eh, que tenía la persona, y si es menos de una UAF y le puedo completar la UAF, debo completarle la UAF. Es, es una, uno de los, de los requerimientos que, tiene, que, o que permite la ley, una de las ventajas. Eso, eso en términos de justicia, eh, es una justicia transformadora, o sea no es devolverlo a la situación anterior, si pues estaba mal, lo vuelva a que esté mal, no, sino yo lo puedo devolver y mejorarlo, yo le ayudo, Eso es un concepto de justicia de justicia transformadora. Bueno, eh, a las más de 30 personas que nos están escuchando, si tienen preguntas, pues adelante, las pueden ir haciendo y, y en el momento las se las vamos transmitiendo a Ricardo. Ahora sí, digamos, pues claramente pues aquí su Merced está eh, expresando que eh, su opción para este domingo es la de Gustavo Petro y Francia Márquez, pero antes de hablar de eso, eh, ¿cuál es la evaluación que hace, sobre todo eh, para las perspectivas del campesinado, de, de la otra opción, que es la de Rodolfo Hernández y Marlen Castillo, que... ¿Qué que le esperaría al país con la opción de Rodolfo Hernández y Marilén Castillo a los campesinos de Colombia? ¿Y por qué usted está, digamos, eh, apoyando la opción de Gustavo Petro y Francia Márquez? Mire, Chamir, yo... Yo me... como, como, como lo he dicho todo, durante todo esa, este diálogo que, que hemos estado sosteniendo, toda la vida me he dedicado al tema rural... En la primera vuelta yo apoyé a Sergio Fajaro. ¿Y por qué apoyé a Sergio? Porque siempre he tenido como una, una cercanía con lo que Sergio ha hecho eh, en lo público. A mí me gustó su alcaldía en Medellín. Luego lo vi trabajando en la gobernación. Y, y un detalle muy bonito, porque el tema de restitución en Antioquia es un tema muy complejo. Muy complejo. Allá se dan muy duro entre ellos. Y... Y nosotros cuando abrimos la oficina en, en, en Medellín, Sergio se fue a la inauguración de la oficina. Eso no, en, en Medellín había una tensión alta porque nosotros íbamos a tener un, un trabajo contra un grupo en específico de, de, de, de la sociedad paisa que se había metido en una zona a coger unas sierras que a la vista de la justicia restitutiva iban a tener que devolver. Y Sergio se fue con nosotros y abrimos la oficina. A mí ese detalle me, me pareció, o hablo y habló muy bien de él, o sea, a mí me gustó y de hecho por eso lo acompañé. Cuando finaliza y la opción de él no tiene eh, éxito, la gente le dice no, yo, yo hago el trabajo y, y digo, ve voy a mirar los dos planes de, de, de gobierno, yo tenía gente muy cercana donde Petro con el que había hablado y mucho del tema y con, con la con la gente del, del candidato Hernández yo no yo no la conocía y, y me, me voy a mirar y, y, y entonces bajé su plan de gobierno bajé su plan de gobierno en materia agrícola que me agropecuaria que es lo que me gusta y hubo algo que me dejó muy triste o sea cuando yo mire eh, había como una ligereza en la construcción de ese plan de gobierno, o sea, no había una, no habían eh, acciones concretas, sino lugares comunes, y usted lo va eh, Primero hay una falta de rigor, o sea, cuando citan cifras, las citan las que publican los periódicos, por el amor de Dios. Uno, no, nuestro, nuestro Estado tiene una, una entidad que es Planeación Nacional, que es la que produce, y el DANE, que son los que producen las cifras oficiales. Un periodista puede manipular una cifra o puede dar una cifra sin rigor y uno no puede armar un plan de gobierno con las cifras de los periódicos. Entonces cuando yo miré, yo Dios mío, ¿pero, pero qué es esto? Pero, pero lo leí y dije, bueno, puede ser que alguien, y cuando empecé a mirar lugares comunes no había un, no había un espacio en temas de formalización de la propiedad, de Chanil, o sea, el 60% de los campesinos colombianos no tienen título de propiedad. ¿Qué significa eso? O los lo tienen de manera informal. ¿Qué significa? Ese campesino no puede acceder a un crédito. Los bancos no le reciben ese, ese, esa pequeña parcela. Ese campesino no puede acceder a una vivienda porque el Estado no le puede entregar una vivienda porque no tiene el título de, de propiedad conformado. Y en ese plan de gobierno, leanlo, cojanlo ustedes, o sea, y si, el que sea, vaya y mírenlo, vaya mírenlo, no van a haber un espacio para el, para, para, para el tema de, de formalización de la propiedad. Entonces, yo, yo lo que veo es que hubo alguien, seguramente, no, no tengo ni idea quién serán los expertos técnicos de, de, de la campaña del ingeniero Rodolfo, pero, pero no, no hay un conocimiento del tema, y lo que se, uno ve en los puntos del, del, del programa del ingeniero Rodolfo son lugares comunes que voy a ayudarle a los campesinos bueno, sí, pero ¿cómo? dígame en específico ¿cómo les va a ayudar? Por voy a hacer, a, a darle líneas de crédito beneficiosas, pero, pero las ¿cómo? ¿cómo lo vas a hacer? ¿el campesino necesita crédito? sí, ok ¿pero cómo? o sea, ¿ne necesita crédito? no no no dice ¿cómo? o sea, no hay un tema en específico, único definitivamente esta gente sabe para dónde va, no hay lugares comunes que uno coloca para ayudar al campesino. Ayuda al... Entonces, la otra, que para que se formalice las relaciones laborales de los campesinos. Sí, pues eso está en la Constitución. Bueno, pues bueno, está en la legislación, pero pues todos dicen que ayudan. Pero dígame en específico cómo. Hábleme cómo lo va a hacer. Dígame en específico en su gobierno cuál va a ser la prioridad. ¿No? No he listado de lugares comunes. Entonces yo, yo dije ¿no? y luego me fui donde el, el, el, el, el programa de Gustavo Petro primero había todo un capítulo se nota que la gente que trabajó sabía del tema y había una preocupación muy fuerte en el tema de la economía campesina, la economía familiar el campesino como sujeto de derechos o sea el campesino no es un, desgraciadamente no ha sido sujeto de derechos es el que le llega la peor educación es el que le llega la peor salud es el que llega, o sea no le llega ni siquiera el, eh, un auxilio, lo único que llegan son los soldados, porque además lo digo yo. O sea, yo he ido a zonas del país donde recuerdo una vez que nos metimos en lo más profundo del Tolima, en el, en el cañón, se me olvida de las Hermosas, creo que se llama eso allá. Y cuando llegamos allá, nos sacaron una, un pasacalle y los campesinos, bienvenidos, restitución. Y yo, wow, ¿y eso? ¿Por qué? Pues, no es que es la única agencia que ha llegado a diferencia de los soldados ¿Mm? eso es lo que le llega a los campesinos, soldados y no es porque yo no, yo no crea que deben estar los soldados, obvio, ok la seguridad del estado, todos tenemos pero, pero debe llegar el estado debe llegar el médico, el, la educación o sea, ¿cómo compite un, un niño de lo más profundo del Chocó con un niño que esté en San Bernardo? Por lo pongo, no, no compiten a un niño en lo más profundo del Chocó no conoce el internet, o sea, nada. no, no le, El, el su profesor tiene todas las limitaciones del mundo para poderle entregar la información a ese niño. Entonces, el campesino siempre es el que ha llevado el bulto. Entonces, si usted va y mira el programa de Petro, es un programa preocupado por ese campesino, por el que vive en lo más recóndito, no por el gran empresario, no, por el más jodido. Entonces, eso me lleva a mí a decir, no voy con Rodolfo, me he por Petro y se han dado cuenta que estaba con Petro, porque yo no, no soy medias tintas, yo soy en las redes, me dicen una cosa, me dicen la otra. A mí me importa hacer eso, o sea, mi, mi, mi tema es claro, yo no soy medias tintas, voy con Petro y con Petro con fundamento, porque, porque estoy de acuerdo, y así se lo dije, así lo dije y lo publiqué, porque estoy de acuerdo con su programa agrario, con Rural, porque además lo tiene claro, sabe para dónde va. Sí, y pues a propósito de lo que su se comentaba, eh... Pues varias cosas. En honor a la verdad, Sergio Fajardo tenía como el programa más desmenuzado, punto por punto. Eh, si no estoy lo venía trabajando prácticamente desde hace cuatro años, desde la elección anterior. Eh, y era el más cercano al de Gustavo Petro, o sea, habían demasiadas similitudes eh, entre el programa de Sergio Fajardo y el programa de, del pacto histórico de Petro y Francia. Eh, y lo interesante también es eso, digamos, en estos días a mí me sorprendía que la revista Forbes de acá de Colombia había como convocado a unos a unos, a unos espacios en Twitter eh, con los equipos económicos de ambas campañas y la respuesta de la campaña de Rodolfo Hernández era que no tenía equipo económico, sí que, que mientras eh, en un equipo habían más de 80 personas la respuesta de la otra campaña es que no podemos asistir porque no hay equipo económico. Eh, bueno, aquí hay varios saludos para Ricardo, a las más de 30 personas que todavía siguen conectadas. Eh, los Marina Ramírez Barragán, un proyecto de país debe pasar por una reforma agraria, Petro siempre lo ha dicho. Nidia Rojas Osorio, buenas noches Ricardo, a los lugares más apartados también llegan los maestros. Eh, no. Henry Melo comenta desde San Bernardo Cundinamarca, la despensa agrícola del Sumapaz. Y hay dos preguntas. Una pregunta, vamos a empezar con la pregunta de Hernando Falla. Hernando Falla pregunta, ¿usted cree que la Agencia Nacional de Tierras está bien concebida, sobre todo para Casanare? No, no, esta agencia... A ver, les cuento la historia ya. Cuando uno se pone a ser viejito, ya yo estoy viendo, no se sabe la historia de las cosas. Uh, ya yo digo en mi amable vida paleolítica. No, la agencia de tierras, la historia, mami, primero fue el INCORA, eh, esta agencia creada para implementar el desarrollo, una reforma agraria y desarrollo rural integral. Se concibió. El INCORA lo, lo acaban y arman el incoder y en el incoder funden muchas instituciones que yo creo que fue el peor el, el, el, el peor daño que se le hizo al sector agricultura fue acabar el incora y armar el incoder en el incoder funcionaron varias entidades eso fue con el presidente uribe se funcionó la entidad que manejaba la pesca del país el IDEMA creo que también termina llegando allí, el INCORE se me olvida una, una cuarta, creo que era el DRIV, el, el otro que se, se fusionó, o sea, eran cuatro entidades que se metieron en una. Obvio, y no solamente les quitaron el presupuesto, o sea, se bajó el presupuesto y el grupo de profesionales técnicos que era muy bueno, sa lo sacaron, o sea, quedó una cosa reducida a, a la mitad o hasta menos supuestamente para la deficiencia del Estado, nada eso lo que hizo fue dejar a los campesinos ahí sí desamparados, o sea por ejemplo mi papá un campesino eh, sembraba en su finca de Queco, o saben en San Bernardo, allá le llegaba el DRI y le llegaba con asistencia técnica eso desapareció, desapareció nunca más, si hay campesinos en ese momento que me están escuchando en mi pueblo, saben que les digo la verdad, o sea, así funcionaba era, era muy bueno, ellos andaban en moto por las veredas ayudándole a los campesinos, eso se acaba eh, el INCODER, entonces el INCODER queda con dos patas, más o menos una, en el de, a ayudar a hacer el desarrollo rural del país y la otra preocuparse por el tema de tierra, redistribución de tierras, eh, asignación de tierras o reconocimiento de territorios para comunidades étnicas, negras e indígenas. Y le llegan un montón de tareas, no le dejan presupuesto y esa entidad colapsa. O sea, se acaba mal, eso termina muy, muy mal. Yo recuerdo que ni siquiera se había terminado el gobierno Uribe cuando ya estaba en el mismo Uribe, estaba mirando a ver cómo armaba nuevamente algo que medio funcionara. Entonces yo recuerdo que hice una prueba una ley que era la, la ley 1152 para nuevamente abrir dos entidades del Estado, una que se preocupara por el desarrollo rural y otra por la formalización, eh, entrega de tierras, asignación de tierras a campesinos, formalización de, de, de la propiedad mmm, y eh, reconocimiento de territorios a comunidades étnicas eh, indígenas y negras. Eso se cae y llega a Santos... Cuando llega Santo y encuentra ese monstruo, yo me acuerdo del ministro Juan Camilo Restrepo preocupado, yo qué hago con, con esto, eh, ¿cómo, cómo hago para, para resolver el problema. Yo me acuerdo de diálogos conmigo que, que tuvimos, yo le dije, mire, liquide el encoder y arme dos entidades con músculo, meta un músculo muy fuerte en lo que ahora es la agencia de tierras, pero póngale presencia en todo el país. Que la, que la agencia pueda estar en, en, en los departamentos del país, y más, y, y vuelvo al tema de Casanare, como, como en Casanare, donde, donde hay temas de informalidad, hay temas de baldíos, hay temas de conflictos de uso, hay temas de minería, hay temas de, de, de, de, de petróleo, hay temas de infraestructura, o sea, ahí es un, es un departamento muy, muy, muy particular en todos los temas agrarios y, y pecuarios. Entonces, oiga, allá necesitan una, un, un, una, una entidad robusta desgraciadamente cuando van a armar la ANT ya había llegado la crisis petrolera, se bajó el presupuesto y la, la, la ANT no, no, no se consiguió, pero no, no, no pudo tener el músculo para llegarle a todas esas zonas de, del país y eso quedó muy pequeño. Y yo creo que adicional a eso también heredó los problemas del incoder y eso no le ha resultado fácil salir adelante. Yo, yo creo y en algún momento con mi amigo Miguel Sanper, yo le dije, Miguel, lo mejor que puede pasarle a la ANT es que la unidad de restitución, que sí ten, tiene un músculo, usted ve la unidad de restitución en todo el país, con equipos sociales, ingenieros catastrales, topógrafos, abogados, un ejército de gente ayudándole a la gente. Yo creo que ese ejército de gente es bueno colocárselo a la ANT. Le decía, sería muy bueno que la unidad fuera migrando a la ANT, que la unidad tiene un mejor músculo. Pero eso para, para la, la respuesta al... A, a la persona que nos preguntó, el señor Falla no, yo creo que a la ANT le falta músculo, y otro tema la legislación para ayudarle al campesino es muy compleja, muy enredada aún la que, la, con la que está operando la, la, la ANT barridos prediales formalización en masa eso no, eso no creo que es compleja y mucha maraña, yo creo que eso habría que ponerlo más sencillito y permitir que los campesinos puedan resolver sus problemas con sus vecinos, el, el juez del pueblo con un procedimiento muy corto, respetando los derechos de los vecinos o que pueda entregar títulos de manera rápida y, y no tanto que el campesino busque al juez, sino que el juez con que se vaya a la vereda también. Mira, nosotros intentamos hacer algo en la institución que a los jueces itinerantes, jueces que iban caminando, será muy bueno ver al juez en la vereda, el que se vaya y se meta y le resuelva los problemas a la gente. Sí, además que hay un serio problema de, de información. Creo que eso se está como que empezando a resolver con el, con el, el catastro multipropósito, pero pues, eh, y eso fue como que lo único en lo que medio se avanzó en estos años. O no sé, sumercé ¿qué opina? Yo, yo, la verdad, mire, el catastro va a decir una cosa, pues lo digo a mi amable vida paleolítica, ya como estoy muy viejito. El cat en Colombia tiene un problema, es que tiene el catastro por un lado y el registro de la propiedad por otro. Desde, desde los 70 dijeron, tienen que fusionarse el registro de la propiedad, cuando hablo de registro de la propiedad para la, los campesinos, lo que llamamos el certificado de libertad y tradición, allá uno va a, la, a las oficinas de registro de instrumentos públicos, ellos eh, son los que llevan el registro de propiedad. Esa es una entidad que camina aparte de la del catástrofe. y En los años 70, dijo, fusionense eso nunca se ha podido fusionar, eh. La, la, el catastro eh, de nuestro país maneja un sistema ahorita están mirando cómo cómo se, se juntan pero pero han hablado siempre dos, dos dos idiomas diferentes y eso ha generado muchos muchos problemas en, en, en tiempos tiempo del presidente Santos empezó a armar digo hagamos el catastro del país Colombia tiene un catastro muy deficiente eh, con unas con unas asimet bueno, asimetrías no bueno, con unas unas, unas diferencias de, de lo urbano a lo rural, en, en lo urbano hay catástrofes muy buenos Bogotá tiene un muy buen catástrofe, ahora tiene Barranquilla, tiene un muy buen catástrofe, hay muchas ciudades que tienen muy buen catástrofe, pero en lo rural es malo, además también es un legado perverso de la guerra, porque en muchas de las zonas donde había conflicto no se ha podido hacer el catástrofe, entonces hagamos el catástrofe rural, y ahí es donde llega el, el, el concepto de catástrofe multipropósito, Voy a ponerlo como en términos para la gente que está escuchando, que es el catastro. El catastro es identificar los predios, o sea, es como el dibujito del predio. Mi predio es de 10 hectáreas y entonces los, los linderos son por aquí, por acá, por acá. Entonces, cuando usted ve un, en su pueblo con los predios, entonces, usted ve como un rompecabezas, ese es el catastro. ¿Y por qué lo llamamos multipropósito? Porque esa información sirve para muchas cosas. Saber. El predio, la dimensión del predio, pero también para el tema ambiental. Entonces, ¿cuáles predios tienen eh, alguna afectación ambiental? O también para el tema minero, ¿cuáles tienen algún tema minero? O un tema energético. Muchas cosas. O sea, y por eso se llama catastro multipropósito. En, en, este, en este gobierno, eh, con un préstamo del Banco Mundial y del BID, eh, han estado intentando hacer eh, catastro en el país. Eh, en algunos municipios, en el Bichada, en, en el Urabá, en algunos unos, unos temas muy puntuales. Yo la verdad no soy como muy de la idea de, de trabajar el catastro de esa manera como se ha estado haciendo. Yo me acuerdo de decir, bueno, ahora a, a, creo que Nidia está escuchando a la profesora de matemáticas, yo cómo resuelvo un problema fácilmente, de uno a muchos o de muchos a muchos. Yo prefiero el segundo escenario para teoría de conjunto, de muchos a muchos. Entonces, si yo pongo a una agencia del Estado que se ponga a hacer el catastro por todo el país, se va a demorar. Si yo logro que muchos trabajen en temas de catastro eh, o todos lleguemos a, a, a la información del predio, seguramente lo voy a hacer más rápido. Yo soy de, lo que, de los que creo que uno puede hacer con incentivos eh, en formalización a hacer el catastro. O sea, voy a poner un ejemplo que es un tema que también hemos estado discutiendo con gente que, que, que está muy cerca ahí de, de la elaboración de la propuesta del presidente Petro, de, del candidato Petro, ya estoy hablando del presidente. del <risa> presidente, eh, Mire, yo, yo les ponía un ejemplo, si yo voy a San Bernardo, entonces San Bernardo el catastro debe estar desactualizado, me imagino, ahora no sé, pero me imagino que está desactualizado en eh, eh, unos 10 años. Y en San Bernardo la, la informalidad es altísima. Los campesinos no tienen títulos de propiedad, entonces salen en un 60%. Si yo le digo a los campesinos, les voy a prestar plata eh, y una parte del préstamo que les voy a dar es condonable. Condonable es un subsidio. Y ese subsidio va a ser para que usted formalice la propiedad de su, de su tierra. Y para eso puede utilizar a los abogados recién egresados de las universidades de la zona. Y van a ir donde, donde, donde el juez y cada vez que usted me traiga un título, yo se lo voy a pagar. O sea, ese pedacito del crédito no hace crédito, sino hace subsidio, y se lo doy al, al abogado que es recién egresado, le ayudo para que arranque su vida laboral, y ese abogado seguramente se va a preocupar por conseguir rápido su título. Esa información de, de, de, de identificar el predio con el topógrafo, me, la subo a un sistema, y la empiezo a, a, empiezo a armar nuevamente como el... Como el, ...como el monacho de los predios... ...pero ya el, el que es el real... ...y ahí estoy actualizando el catastro ...ahí lo estoy, lo estoy actualizando... ...y entonces yo por ahí hablo de teoría conjunto... ...de muchos a muchos... ...mucha gente trabaja en sus municipios... ...haciendo sus procesitos... ...hacemos la formalización de la propiedad... ...y actualizamos el catastro ...entonces los 3 millones de predios... ...que tenga Colombia eh, rurales... ...seguramente si yo lo hago de esa manera... Eh, ...voy a hacerlo más rápido y voy a, a quitarme costos burocráticos, porque voy a dejar que, que sea el mismo campesino y los abogados de la zona, para dar un ejemplo. Sí, es que pues, a cualquiera le debería escandalizar que desde los años 70 se esté hablando de unificar eh, la, la, el tema de, del registro y el tema de, de, del catastro. Es que yo he hecho, a propósito de esto, yo trabajé con, en una consultoría eh, hacer esto bueno, hacer resto para mí hace, hace como ocho años, eh, porque, se, porque se había sacado el COMPES en donde se, donde se decía que había que unificar la superintendencia de notaría de registro con el IGAC. ¿sí? Acá, sí. Y entonces eh, la consultora estaba haciendo el estudio para mirar cómo se hacía y yo era un encuestador dentro del estudio y, y entonces me mandaron un montón de municipios de todo el país a encuestar funcionarios del IGAC y funcionarios de la superintendencia. Y pues a mí lo que me impactaba en ese momento es que uno llegaba a las oficinas de la superintendencia y eran tremendas oficinas, con aire acondicionado, había un montón de gente, y uno iba a la oficina del IGAC y era como un solo funcionario y estaba como en medio de un montón de papeles y todos decían que, pues, que necesitaban más presupuesto, que eso así no se podía, que no sé qué. Y yo, yo particularmente, bueno, ya viéndolo como... En la distancia yo sí creo que eso pues, es un tema de voluntad política también, o sea, hay, hay muchísimos sectores que, que no están interesados en que esa institucionalidad se mejore, o sea, porque existen los saberes y existe, digamos, la tecnología, pero, pero pues no es gratis que, por ejemplo, José Félix Laforia haya sido superintendente de notaría de registro hace ya varios años, y sí, eso no es gratis tampoco. Eh, pero... Pero bueno, sigamos con las preguntas porque lo que le digo, ya son casi 40 personas conectadas y, y pues tampoco quiero abusar de su tiempo. y Melchor pregunta, saludos desde Cundinamarca. ¿Cómo hacemos para implementar un corredor agroturístico en la provincia del Sumapaz? Tenemos el potencial, pero falta mucha articulación y apala apalancamiento estatal. Mm. Yo creo que todo Cundinamarca, y en especial, pues mi región, el Sumapa, tiene unas potencialidades eh, agroturísticas impresionantes. Eh, yo ahí tengo conflictos, voy a contarles hasta una anécdota. Cuando yo era alcalde, eh, las veredas más altas de mi pueblo eh, se llaman el Pilar y Las Vegas. Y entonces, la comunidad campesina me decía que les ayudara a mejorar la vida, ya en la, la última parte yo me hacía como el pendejo, les confieso, porque yo no quería que se nos fuera la gente para el páramo, o sea, les no, y entonces yo estaba como mirando en el tiempo con mis sueños, de no, yo lo que tengo que es a esos campesinos del páramo y bajarlos, y déjenme el páramo allá quieto, eh, ¿Qué, qué preocupación yo tengo en esa y a la pregunta es que tiene uno que tener un buen músculo para administrar en debida manera el turismo en esas zonas que son muy importantes pero también son muy muy vulnerables o sea eh, yo preferiría casi que le digo lo del páramo y eso es muy chévere muy controlado pero quieto el páramo quieto el páramo a mí me dolió ver eh, incendios en el páramo en san bernardo dios mío eso nunca y, y, y lo viví siendo alcalde Está enseñando el páramo, y eso ha tenido que ver con las prácticas de cultivo de papa desde de muchos años. Ahora hay un tema que uno también tiene que reconocer, y es que, que hay una cultura campesina paramera. Entonces uno dice: No, yo me acuerdo, eh, se me olvida el sobrenado de una campesina que yo era, yo miraba cómo lo bajaba, pero él no, él era de, de páramo, de páramo. Entonces es como también, y es un tema que yo he estado también madurando dentro de mi, de mi estudio, y es que. Es que nosotros hacemos parte de la naturaleza y entender los ecosistemas sin el hombre tampoco. O sea, pueden haber campesinos allá, pero ahora el tema es cómo uso yo ese suelo, cómo lo protejo. Entonces, vuelvo al tema del, del agroturismo. Hay que hacerlo, pero toca con esa mirada siempre de proteger, proteger, proteger, proteger. Nosotros estamos cerca a uno de los ecosistemas primero más importantes de nuestro país y casi que del mundo, uno de los páramo paramos más grande del mundo está ahí, pero también es, es, es el proveedor de agua de toda la región de, de Bogotá, o sea, estamos en un tema muy importante, Por eso, a mí cuando la, la gente de mi pueblo se, se levantó en contra del de, tema de la explotación de petróleo, dije, tienes razón, es que allá allí está en juego mucho. Por eso también un poco me duele que ahora la gente no nos, no nos está apoyando algunos, o sea, en el pueblo no nos apoyen en este tipo de proyectos, porque este tipo de proyecto le pega a todo lo que ha sido la agenda de mi pueblo, o sea, no a la explotación de hidrocarburos, más a, las, pues, a la puesta agropecuaria, que es la que debe ser. Bueno, yo creo que la siguiente pregunta se puede articular con lo que, pues, Sumer se acaba de decir. Sergio Cortés pregunta... ¿Cómo analiza usted la estigmatización sobre las zonas de reserva campesina? A ver, ese es, yo, yo lo miro desapasionadamente. De, nosotros tuvimos una zona de reserva campesina ahí pegada en, en, en Cabrera. Y a veces nos falta estudiar las zonas de reserva campesina. Las zonas de reserva campesina no es ningún socialismo, nada por el estilo. Yo no sé de dónde sacan esa vaina. es una creación de un profesor muy bueno que se llama Mario Fajardo. Él armó ese concepto eh, hace unos buenos años y ese concepto se incluyó en la ley 160 del 94. ¿Qué es lo que pretende una zona de reserva campesina? Que los campesinos vivan allí y tengan un área de tierra, o sea, lo que debe tener un campesino para vivir dignamente. Y una reglamentación en la explotación y uso de esa zona. No es nada diferente. Eso no, yo no sé de dónde saca nada, no, es que llegó el socialismo. Y eso no tiene que ver con socialismo, por el amor de Dios nada, eso es una explotación organizada y unos límites en la tenencia de la tierra ahora, a mí me dicen en el Sumapaz, yo, yo es las zonas de reserva campesina, las veo más en zonas donde hay concentración de la propiedad o sea, yo la vería en Córdoba en Cestar eh, en el oriente del país, en algunos municipios donde uno dice pucha, es que aquí este departamento es de cuatro entonces una zona de reserva sí ayudaría ayudaría un poco a detener la concentración eh, y, y, y eso le da una estabilidad también a, a, a, al país o sea si usted mira en el país cuáles son las las zonas donde son como más tranquilas en cuanto a, a, a menos conflictividad y donde la tierra está ahí redistribuida de base, para el de cafetero la gente todo el mundo tiene sus cinco sus seis 6 o hectáreas de café y hay tranquilidad donde hay tensión fuerte donde las tierras de cuatro o se va a Córdoba, Dios mío, eso, eso, eso es duro, es duro porque hay gente que tiene mucha, mucha tierra y hay gente que no tiene sino el día y la noche. Yo recuerdo una vez, nosotros compramos un predio en Córdoba para, para, para unos campesinos para distribuirlo y más nos demoramos en comprarlo en que había gente invadiéndolo, cuando supieron que era del Estado, no, nos metemos allá. Entonces, la gente queriendo trabajar, pues, no tiene tierra. Hay una propuesta muy interesante, eh, eh, Gustavo, es presionar al que tiene harta tierra a, a que la explote. Y eso está bien, o sea, usted tiene mucha tierra, explótela, porque me genera, me genera empleo, me genera riqueza. Pero si tiene entonces segunda tierra para tener cuatro vacas, no. Entonces, si usted me va a tener cuatro vacas, me va a pagar un impuesto bien alto. Porque usted me paga un impuesto bien alto, me da plata para que yo compre tierra y se la dé a otros campesinos. O sea, presione, esa es una buena forma. Y esa fórmula, y yo, no, yo no sé de dónde saca, esa, esa fórmula, la, la, esa no es creación de, de, de, de Gustavo, para nada. Esa fórmula la, la, la propuso uno de los empresarios más grandes de ese país, que ya murió, eh, que es el, el finado Hernán y Chavarría Orozaga. Él fue el que propuso eso. Digo, para que Colombia entre a la modernidad toca acabar la premodernidad. La premodernidad son ese mundo de hectáreas en manos de cuatro. Y la forma de hacer lo que la suelten es... Clavando los impuestos. No es quitándose las, como dicen que es propia, no, es peguen los impuestos para que produzcan. Pero en Colombia, y vuelvo al tema del catastro, como el catastro es desactualizado actualizado que tiene que ver con algo que usted comentó, hay mucho interés en que no haya catastro. Porque si yo actualizo el catastro, cobro el impuesto que realmente debe pagar la persona. Y yo que me la paso en este mundo de las tierras, yo a veces veo, yo yo, yo, yo asesoro empresas en procesos de adquisición de un miércoles, pero como esa, ese predio que vale un mundo de plata, está pagando tres pesos, si vale un mundo de plata. Eso, esos son los interesados en que nunca se haga el catastro. Y el otro interesado para eh, un poco comentar su, su, su reflexión, el traqueto tampoco le gusta porque el, al traqueto no le gusta hacer visible su patrimonio. Al otro que no le gusta es al, al que la, Bueno, el, el, el, el traqueto y el que lava plata de la, de la, de la, de la corrupción, ese es uno, o del narcotráfico, a eso no les gusta. Y al otro es el que tumba selva para meter vacas, a ese tampoco le gusta el catástrofe, porque él quiere estar tranquilo allá, metido en la macarena... Eh, con, con las vacas ahí dentro del parque o en el chiribiquete que ahora lo están acabando. Entonces, pues, mete la vaca. ¿Mm? Vale, muy interesante, Ricardo. Aquí nos podríamos quedar otra hora, pero pues no quiero abusar de su tiempo. Eh, hay, hay varios comentarios. Eh, Hernando Falla comenta, estoy en la, vía, en la vía Portones, ¿cómo me puedo comunicar para una inquietud sobre la subdivisión de un terreno que tiene resolución del INCORA? No sé, supongo que le puede enviar un mensaje a su página de Facebook o... Eh, si quiere poner en el Facebook mío, yo, yo, lo que pasa es que no sé si... Ah, no, pero él puede ponerme un mensaje, eh, así no sea amigo mío, que me ponga un mensaje en el Facebook y yo le respondo, no hay lío. Y Listo. claro, eh, y está en portones sabroso portones, ese clima es maravilloso, me amaño mucho allá. Gabriela Cantor comenta, saludos, Gabriela, saludos, mi trabajo de grado fue de senderos ecoturísticos del municipio de San Bernardo, presenté mi proyecto a la alcaldía de ese entonces, pero no tuve éxito con ello. Eh, Yo no era el alcalde, eh, te voy a sí. pero que no. No, supongo que no, porque pues Gab Gabriela no, me imagino que eso no fue hace 20 años. <risa> David Cabezas, eh, apoyando el proyecto de Petro presidente con mucho honor, Henry Comenta. ¿Quién es? ¿David Cabezas? Sí, ¿Sí? señor. David Cabezas. mire con... eh, voy a contar una anécdota ahora porque es, veo que es, una, es gente de, de mi región. Eh, sí, así yo, es. Nosotros, eh, el pueblo nuestro es muy conservador, muy, muy conservador. Eh, y yo estaba muy peladito eh, y a mí siempre me gustó ser un poquito inquieto y no tan conservador. Y, y la reflexión algo porque en nuestro municipio un gran líder, en los 80s eh, de un señor que era como tío político, de, de, me imagino que de, de cabezas, de David. Eh, era don Alfonso Morales. Eh, yo creo que es de los, de los mejores líderes que ha tenido nuestro municipio y era un líder que no era conservador, sino era lo que nos decía en el pueblo, el camino no es por allá, sino es por allí, es una, una, un país que sea más justo, que piense más en los campesinos, eh, y era concejal del pueblo, por eso me da mucha alegría, y los Cabezas, está, ellos son familia, y las primeras ideas eh, progresistas las escuché en la casa de Don Elías Cabezas, eh, muy chévere, yo era muy niño, yo era un peladito y me iba ya a escucharlos a, a las hermanas, yo creo que había David, Marina y ellos, qué chévere y San Bernardo de San Bernardo también es hijo Ariel Ávila, que ahora ya va a ser senador estos próximos cuatro años, que es un, seguramente va a hacer un muy buen trabajo en el Congreso de la República desde el Partido Verde. Henry Melo comenta, don Ricardo, sobre un tema muy complicado, San Bernardo, Cundinamarca tiene suspendida la consulta sobre el fracking y compartimos el paramo del Sumapaz. Petro defiende el Sumapaz y el agua, Rodolfo no. A veces nos sentimos muy indefensos y preocupados con este tema. Isadora Cortés López, muy bien con est muy bien que esté en contra de la explotación de petróleo. Bueno, muy bien eh, la explotación de petróleo allá en estas tierras que usted conoce y es natal de allá. Ojalá los dirigentes del pueblo sean conscientes del daño que causa esta práctica, todo por enriquecer a unos pocos, como siempre, y lo peor, ni siquiera para el país. Dios lo bendiga, don Ricardo. Y finalmente, Walter González comenta buenas noches, los grandes terratenientes no siembran la tierra y no dejan que los cultivadores lo hagan y cobran muy caro por porcentajes para sembrar sería muy bueno presionarlos con impuestos para que sea productiva esa tierra así tal cual, esa es precisamente la propuesta Ricardo, ya para cerrar eh, merced que le diría a quienes lo están escuchando, lo van a escuchar en los próximos días cuando vean la grabación, que crean que la opción no es eh, la del pacto histórico, sino la de Rodolfo Hernández, o que la opción es el voto en blanco. Eh, ¿Qué le diría a esas personas? Y, y sobre todo desde este tema que hemos venido hablando, que es el tema de la tierra en Colombia. A ver, ese, ese es un tema muy. Pues la, la pregunta es una pregunta muy chévere porque porque me invita a hacer una reflexión. Eh, Nunca habíamos tenido un presidente con un nivel de conocimiento del tema agrario como, como de un candidato, que como, como lo, la tiene Petro. O sea, conoce el tema, conoce el problema y tiene un equipo que lo está acompañando eh, con, con muy buena competencia. Yo conozco a muchos de ellos y yo digo, miércoles, este, este, este equipo tiene y si tiene la voluntad, se hace. Eh, pongo el ejemplo de restitución. Santos tenía la voluntad y lo hizo. Eso, eso no le gustaba a los serratenientes de ese país y lo hizo ahora Petro tiene la voluntad de ayudarle a los campesinos, mire está proponiendo subsidiar los agroinsumos en mi pueblo la gente no es, mucho campesino no es viable porque, porque ya voy a hablar en términos así de campesino una, un bulto de triple 15 que antes costaba 80 mil, 100 mil pesos ahora vale 230 mil pesos entonces y ahora, y, y, el, y el candidato Petro le está diciendo, les voy a subsidiar eso. Tiene voluntad, Petro tiene voluntad y quiere. Mm. Yo iba yo, a confesar eh, algo, yo al comienzo de la alcaldía de Petro fui crítico, yo no y ahora eh, que he visto el, el gran apoyo de, de, de, la, de Bogotá y de esas zonas marginadas a Petro, entendí el valor de la alcaldía de Petro. Entonces no se dedicó al el, el concreto, se dedicó a la familia humilde, a darle las herramientas para que saliera adelante. Y eso me lo dijo un taxista. Me dijo, mire lo que me dijo Samir el taxista, me dijo, mire, yo trabajo, tengo dos hijos, tengo que pagar el estudio, tengo que pagar el arriendo. Y voy a decir, yo no es que sea un parásito, yo me levanto a las 4 y me acuesto a las 10 de la noche. En tiempos de Petro al menos me valía menos el Transmilenio. Tenía un sistema de comedores comunitarios que mis hijos, eso me ayudaba mucho en la economía. Al menos podía sacarlos el día domingo a comer una paleta. Yo, Ahora no. Y yo no soy sé ningún parásito, para nada. Yo trabajo y trabajo bien duro. Entonces, fíjense que, que en una sociedad tan desigual como la nuestra, ese tipo de ayudas hay que darlas. Y vuelvo a los campesinos a decir, o sea... Los campesinos trabajan, o sea, son de los más trabajadores, pero, pero el ingreso es muy bajo, no hay quien les ayude. Este, eh, Petro les está proponiendo, venga yo les ayudo, les voy a ayudar de donde más les duele, les voy a dar títulos de propiedad, les voy a ayudar con los agroinsumos. Es más, yo no entiendo es por qué no lo apoyan muchos campesinos, o sea... Yo no sé si fue que el acceso al, a los celulares y a las redes sociales entonces, escucharon a un señor que dice cosas, pero una cosa es decir y otra cosa es hacer. Entonces, yo siempre creo que los, los dirigentes hacen con el ejemplo, con el ejemplo. Y por eso también no estoy con Rodolfo. Yo creo que el ejemplo de él no es el mejor. Desgraciadamente, moralmente, no creo que hay una desubicación, hay un trastoque de los valores. Cuando uno ve que un personaje, una persona como él, hay gente que lo sigue sin miércoles, que hay un problema moral, qué es lo bueno y que, es lo, que, que no es lo bueno. O sea. Pero bueno, no va a entrar en ese debate ético y moral. Vuelvo a, a mi tema rural. Eh, nada, la, la invitación es eh, al campesino, al agricultor, al del pueblo pequeño, al que tiene dificultades pero que vive la agricultura, que en su entorno, la, la economía de sus entornos es netamente agropecuaria. Petro es la mejor propuesta, tiene el mejor eh, programa, tiene la mejor gente. A veces no es el presidente, es el equipo que esté detrás de él. Tiene un equipo competente, usted no se van a, a... No me lo están preguntando, pero hay gente que ya está pensando en cómo hacer eso viable. Y están armando eso. Qué chévere, y no estoy yo. Yo, no, yo, yo, yo ya, yo ya yo, como le dije a un amigo, ya presté el servicio. Yo, yo duré ocho años de mi vida que los que trabajen muy duro, yo no, yo no estoy ya, yo seguramente daré consejos o aporte en lo que yo sepa, pero, pero no hay un equipo que está trasnochando y madrugando para que los campesinos tengan una mejor vida, entonces, por favor, por favor, no se trata de un videito en TikTok, se trata del futuro de la nación, se, tra se trata del futuro de la familia, de los hijos de uno, eh, eso es lo que está en juego, esto no es una recocha, ni es antipetro, no, eso no es antipetro ni antinada, ¿no? ¿Mm? Entonces, nada, la, la invitación es a, a que acompañen a Gustavo y a Francia en ese propósito de transformar la ruralidad colombiana, que tienen un muy buen programa y tienen un muy buen equipo para hacerlo. Bueno, yo creo que no puede haber mejor final para esta charla, Ricardo. Eh, probablemente, eh, independientemente de cuál sea el resultado del domingo, eh, en próximos meses lo podría estar molestando para seguir charlando sobre estos temas de, del campesinado colombiano. Muchísimas gracias por su tiempo, eh, muchísimas gracias a las más de 30 personas que estuvieron conectadas hasta el final, a los comentarios, a las preguntas. Y pues nada, eh, hay que votar por el pacto histórico este domingo, eh, a las personas que nos escuchan en San Bernardo, en Mosquera, <coughs> en diferentes zonas de Cundinamarca, muchísimas gracias. Y muy buenas noches a todos y todas, buenas noches Ricardo noches, bueno, Echamir, encantado de estar en su canal. Un abrazo a todos, un abrazo a todas las personas que nos están acompañando. Y eh, nada, Dios quiera que la propuesta de Gustavo y Francia sea la que triunfe este domingo y tengamos una presidencia por fin, que tenga un programa para los campesinos. Buenas noches, estaremos avisándoles de nuevas charlas en próximas semanas por los mismos días de siempre. Hasta, hasta luego, Ricardo. Hasta luego, Samir.